Satanás o Satán Según la mayoría de las fuentes, incluyendo la perspectiva canónica del cristianismo, no es otro que el mismo Lucifer. Así, Satanás o Satán se utiliza en general para designar al diablo después de la caída, en tanto que Lucifer se usa generalmente para referirse al diablo en su esplendor primigenio y previo a la caída. El nombre, derivado a partir del latín satana, tiene en realidad su raíz en el arameo, lo cual se debe a que Satana se origina a partir del hebreo Satán, término que significa adversario, enemigo o acusador. Y yo soy el documentalista. Y esto es Satanás, el príncipe de los demonios. En cuanto a su aparición en el Antiguo Testamento, Satanás es un nombre que se ha introducido para reemplazar a la palabra hebrea Satán. En ciertos contextos, mientras que en otros casos simplemente el vocablo Satán ha sido traducido como adversario, enemigo o acusador. El punto es que, en su forma original hebrea, cuando el Antiguo Testamento usó Satán aplicado al diablo, lo hizo no a manera de un simple nombre propio como Satanás en nuestras traducciones, sino a manera de un título nominal que aludía al rol o a los roles del diablo. Por ello, si las traducciones hubiesen sido fidedignas, entonces nos hallaríamos con expresiones como adversario, acusador o enemigo. Esto es así ya que en el hebreo no existen mayúsculas, pero evidentemente existen nombres propios. De modo que, por lo que se ha dicho hasta ahora, traducir Satán como Satanás no es sino un artificio para convertir lo que era un título nominal en un hombre a secas. Ya que en el español, al igual que David o Emanuel, no significa nada por sí mismo y solo cobra significado si se averigua su etimología. Lejos de ser una cuestión superflua, lo anterior es de gran importancia para entender la naturaleza de Satanás, ya que nos permite ver que para los judíos, el ser que nosotros conocemos como Satanás o Satán era un ser que cobraba individualidad y esencia a raíz de la oscura función que él y sólo él desempeñaba en el marco de la relación entre Dios y los hombres. El libro de Job es el libro que más habla de Satanás en el Antiguo Testamento. 14 de las 19 menciones de Satanás en el Antiguo Testamento de la Reina Valera de 1960 están dentro de él. Este, que para algunos habría sido el primer libro de la Biblia en escribirse, anterior incluso al Génesis, nos presenta la historia de un hombre que es virtuoso y que nunca le ha fallado a Dios. No obstante, el diablo convence a Dios para probar a Job. Bajo el argumento de que Job no le ha fallado porque solo ha obtenido prosperidad de Dios y que, en cuanto tenga enfermedad, miseria y otros males, no dudará en maldecirlo y por tanto le fallará. El libro no deja dudas de que ese satanás es el diablo, pues se dice que salió de la presencia de Dios luego de hablar con él, por lo cual estaba en presencia de Dios y además cuando Dios le preguntó que de dónde venía, Él respondió que de rodear la tierra y andar por ella, lo cual da a entender que en poco tiempo dio la vuelta al mundo, cosa obviamente imposible para un ser humano. Ahora. Lo anterior no basta para afirmar que es el diablo, pero por sentido común y por la naturaleza de acusador, se sabe que tiene y que la tradición teológica le ha dado en gran parte a partir de este pasaje. No queda duda alguna sobre el hecho de que ese adversario era el adversario. De ese modo, queda claro que el libro de Job, a nivel teológico, representa a Satanás como un ser perverso que es suspicaz con la naturaleza humana y desea que Dios ponga a prueba al hombre a través de vicisitudes de la vida. El libro de Zacarías. La mención que aquí se hace de Satanás es ciertamente escueta, pero tiene bastante peso por el carácter simbólico que se le ha dado. A saber, en un plano literal vemos a Satanás de forma pura en su papel de acusador. Aquí él acusa al hombre ante Dios porque desea la condenación del hombre, mientras que el ángel de Señor hace que le cambien las vestiduras y le den nuevas vestiduras limpias. Lo anterior, teológicamente hablando, representa lo siguiente. Satanás es el acusador de la humanidad, el que quiere que Dios no le perdone sus pecados. No obstante, Jehová, Dios, se refiere a sí mismo en tercera persona porque la doctrina de la Trinidad está implícita en el pasaje en tanto que el ángel de Jehová representa a Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Por ello, en última instancia el pasaje de Zacarías alude al hecho de que Satanás es quien acusa a la humanidad, representada en Josué y busca su condenación, mientras que Dios, en su misericordia, purifica a la humanidad de sus pecados. Satanás en el Nuevo Testamento. Aquí, a diferencia de en el apartado anterior, no nos centraremos tanto en el nombre Satanás, como en la entidad que representa. El diablo. La razón de esto es que, dejando de lado la presencia del diablo en el Génesis, todo lo esencial que el Antiguo Testamento puede decir del diablo, después de su caída, está presente en lo que son sus apariciones bajo el nombre de Satanás. Ahora bien, lo primero que hay que tener en cuenta es que es el Nuevo Testamento el que más importancia da al demonio. De hecho, es Jesucristo la figura bíblica que más habla del diablo y prácticamente siempre lo hace llamándolo Satanás. Por ello, los evangelios constituyen el espacio bíblico en que por primera vez la figura del diablo se desarrolla de manera detallada como un ser que en esencia busca oponerse a Dios, a punto de ser un enemigo personal de su hijo y por tanto de él mismo. En contraste, en el Antiguo Testamento el diablo era básicamente un acusador, un tentador, un enemigo de la humanidad que lógicamente también era enemigo de Dios. Pero no obstante, era su papel de enemigo de la humanidad, como acusador y tentador, el que cobraba relevancia bíblica. También es en los evangelios donde por primera vez se complementa a la figura del diablo con la teoría del infierno eterno, al cual están destinados sus ángeles y todos aquellos que sigan el sendero de la oscuridad. Finalmente, son los evangelios los que nos dan una descripción más detallada de la personalidad del diablo. Es homicida, es un mentiroso consumado y de su poder es príncipe de este mundo, tiene varios demonios a sus servicios. Pero todo lo anterior es general. Veamos pues ciertos aspectos puntuales. Los nombres y títulos de Satanás expresan muchas veces su esencia y las actividades que éste ejerce en relación a Dios y a los hombres. El Cardenal Jorge A. Medina Esteves nos da los siguientes dentro de una publicación suya titulada Satanás y su obra Diablo Demonio Príncipe de este mundo Príncipe de los demonios Belzebub Mentiroso Padre de la mentira Pecador desde el principio Tentador Maligno o malo Espíritus inmundos o impuros Homicida desde el principio Señor de la muerte, dragón, serpiente antigua, belial, enemigo o adversario, dios de este mundo, poder de las tinieblas, seductor del mundo entero, ángel de Satanás, acusador. Una de las cuestiones teológicas más importantes en relación a Satanás es la que se deriva de la misión de Cristo. Así. Se da que a Satanás se le llama Señor de la Muerte, y Jesús nos dice que era homicida desde el principio. Por lo siguiente, teológicamente hablando, fue el pecado el que introdujo la muerte entre los hombres, y al haber sido Satanás quien indujo a pecar a Adán y a Eva, fue él el principal responsable de que la muerte se haya incorporado a la dinámica de la existencia humana como una consecuencia del pecado. Pero, ¿y si los hombres morimos aún después de Cristo? ¿Cómo entonces se dice que Cristo vino a deshacer las obras del diablo? La respuesta es que la muerte a la cual Cristo venció no es la muerte del cuerpo, sino la muerte del sujeto, la muerte del alma. Solo luego de Cristo se abren las puertas a la vida eterna, a la resurrección para aquellos que le siguen y que comen de su cuerpo y beben de su sangre. De ese modo, la muerte que Satanás introdujo a través del pecado es expulsada a través del sacrificio redentor de Cristo en la cruz. Lo que más le agrada a Satanás, la profanación de las hostias consagradas, el aborto porque trae muerte a los niños inocentes, la droga porque priva a los jóvenes de la cordura, el divorcio porque destruye la armonía familiar, los atuendos exhibicionistas, escotes generosos, minifaldas, etcétera, de las mujeres, por obvias razones. Los eclesiásticos que niegan su existencia, ya que así le dan más poder de influir. Lo que más le desagrada a Satanás, la confesión porque libra de culpa a los sujetos y la culpa los acerca a Él. La Eucaristía, ya que vuelve a los sujetos más resistentes a su influencia. La Adoración Eucarística, porque los acerca a Dios. El Amor a María y el Rezo del Rosario, ya que la Virgen es la mayor adversaria de Él después de Dios. Las Apariciones de la Virgen, ya que causan conversiones masivas. La obediencia al Papa, puesto que conserva la unidad cristiana. La oración de las almas contemplativas, puesto que eleve espiritualmente a los hombres. Y Yo soy el documentalista y esto fue Satanás. El príncipe de los demonios Gracias Y hasta la próxima